Hola, buen día. M muchas gracias por la nota también. Sí, eh, es algo muy importante que no muchas veces se da y es necesario eh, que la gente que esté en este ambiente esté actualizada de, de información en cuanto al, al, a lo que es el sindicalismo, digamos. Sobre todo la importancia histórica que tiene el sindicalismo en Argentina, ¿no? Y bueno, la importancia de poder llegar a tener una formación al respecto también, ¿no? Es eh, sumamente importante y por eso digo que, que, que esto eh, debe tener trascendencia porque es una eh, de las pocas veces que se da esta ocasión y la verdad que llama la atención la cantidad de gremios que aceptaron el, esta invitación. ¿No fueron menos así el sindicato de Marina Mercante de, de estar presente y distinguidos sobre todo y unidos ¿no? en esta nueva taller de formación sindical? Sí, eh, en, en este tipo de encuentro como hoy, por ejemplo, no solamente estamos nosotros, hay otros gremios del ambiente marítimo portuario fluvial, como es el SOMU, conductores navales, la, la verdad que la respuesta a la invitación... Eh, ha sido eh, muy, muy, muy, muy, muy importante. ¿Cómo evalúa entonces hasta ahora el dictado del taller? ¿Están llevándose algo importante, algo que van a sumar también eh, de, al sindicato? Tremendamente positivo, tremendamente positivo por el lado que se mire. Porque hay gente que tiene la, la ocasión por primera vez de participar en, en, en este tipo de eventos. Y ojalá que no sea el último y ojalá que se repita tantas veces sea necesario. Por último, consultarle si nos puede brindar un panorama o una perspectiva. ¿Cómo se encuentra hoy el sindicato y cómo se encuentran los trabajadores de Marina Mercante? Bueno, nosotros representamos a, a, a, a todas las empresas, a los trabajadores, mejor dicho, de las empresas que desarrollen alguna actividad a, a la vera de los ríos. Eh, por ejemplo, empleados de areneras, guarderías náuticas, eh, depósitos fiscales astilleros, talleres de reparaciones. Y eh, estamos en una etapa, eh, en un momento complicado, pero yo creo que con esfuerzo, con trabajo, con voluntad, eh, podemos salir de la situación. Eh, es difícil, es difícil. Eh, a nosotros nos afectó eh, pospandemia, la bajante de los ríos, esta sequía importante que no deja de, de, de, de terminarse. Pero bueno, aparentemente ahora las las eh, van a cambiar un poquito la, la situación y y tenemos fe de que esto salga adelante. Muchísimas gracias. A ustedes por favor, muchas gracias.